Entonces, nuestra última pregunta que ha planteado el compañero no va ni más ni menos en que, qué medida va a utilizar y qué actuaciones va a utilizar el actual Gobierno para paliar esa situación. Porque nosotros habíamos adquirido un compromiso del Gobierno que se podía haber modificado mediante algún de decreto previo a los presupuestos generales y el Gobierno del PSOE no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, esa última iniciativa es una iniciativa que afecta de una forma fundamental a la provincia de Córdoba. Porque en la provincia de Córdoba tenemos miles de trabajadores y trabajadores del campo. Y, por lo tanto, es fundamental esta medida que, que nosotros planteamos al Gobierno. Un Gobierno que tenemos que recordar que no ha derogado la reforma laboral, que no ha cumplido con sus compromisos de los planes MINES, que no ha cumplido en absoluto con la situación del Cabril, que no ha cumplido en absoluto con un plan de industrialización para la provincia de Córdoba, todo lo contrario, que no ha cumplido con unos plan de despoblamiento, un plan de despoblamiento ...ante eh, lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba... ...y todas esas cuestiones, pues pues estamos muy preocupados... ...porque un gobierno como el PSOE, que al final... ...si no hay una alternativa y una fuerza de izquierdas potente... ...pues al final no se acabó nada". -"Para unos trabajadores además que después de forma injusta el desempleo... O sea, pagan el sello conforme al salario mínimo, por desempleo lo cobran conforme al IPREM que es más bajo. El IPREN está en 537, ahora subió a 548 este año, subió un 2%, pero los trabajadores en época de desempleo, los seis meses que tienen de desempleo, cobran el 80% del IPREM aunque pagan las cotizaciones conforme al salario mínimo. Es esa es otra demanda histórica de Izquierda Unida, que es que se vincule el desempleo al salario mínimo y no al IPREM que evidentemente... ...es mucho más bajo porque con 436... Eh, ...430 euros, que es lo que venían cobrando este año... ...será de ejemplo, en 438, un 2% más por la subida del de IPREM... ...porque evidentemente una familia de jornaleros y jornaleras... Eh, ...tiene muchas dificultades para, para salir adelante. Y entendemos que el Gobierno tiene mecanismos... ...acordamos para los presupuestos una serie de, de medidas... Eh, ...para bonificar eh, el sello y que la subida fuera de 4 euros... ...solamente de un 2% y no de un 22... Los presupuestos, como bien sabéis, no se han aprobado, no se han admitido siquiera a trámite y entendemos que el Gobierno tiene mecanismos, de hecho el propio presidente del Gobierno ha dicho que van a seguir legislando hasta, hasta que mientras sigan en, en funciones y tiene mecanismos con la diputación permanente, con la vía de los reales decretos, incluso de los decretos.